Pero bueno, eh, hoy es un día muy especial y es que estamos aquí todos reunidos con un tema que, vamos, como podéis ver, no tiene poca gravedad. Y claro, es que muchos lo pensamos, otros no lo, lo creemos y aquí hay una cosa mal hecha y tenemos que poner el eh... remedio. Bueno, y es que claro... Por... Va a haber traducción, ah, no, no, no, va a haber traducción, ah, está todo preparado. Está todo <risa> preparado, no la traductora, porque... no ha salido barata, no garantizamos no, no, no tampoco que la traducción sea... Bueno, sí, la garantizamos. Bueno, y es que a lo que veníamos aquí, que estáis casados a los ojos de la justicia, cosa que tampoco se entiende muy bien, porque dicen que la justicia es ciega, eh... Suponemos que estés casados a los ojos de Dios también, no sabemos a los ojos de que Dios estáis casados, pero bueno, somos gente moderna, gente respetuosa, y no nos importa a los ojos de que Dios estéis casados. Eh, y bueno... Sí. Bueno, hoy es un día muy especial, y eso es porque estamos todos juntos en una manera que no requiere seriousness, como puedes ver. Y es que aquí, muchos de nosotros, y otros, and algo, y otros something wrong Hay Es que to fix it. It's that you guys algo, married in the eyes of y which que in itself confusing because que is said that justice is blind algo, um, But you're que married in the eyes que God. We may not que which God it is, que hacer algo, y tenemos que hacer algo, And we are even ready to accept any kind of god that you believe, choose to believe in, um, whether you do or don't, it doesn't matter either. Bueno, cogimos alguna traducción. Eh? <risa> <risa> <risa> Como vienen las generaciones este tras <risa> generaciones, a lo que íbamos. Lo que no podemos tolerar y tampoco permitir es que ante the ojos de los quindos. Todavía no tengáis el visto bueno de tíos y de primos. A ver, ¿qué es lo importante al final? La familia. Y aquí estamos, pues los dos eh, decidiendo, los dos, perdón, los tres, por... <risa> cómo poner fin a esto y daros la condición de la familia. Y alguien pues tenía que hacerlo. Así que hemos decidido ser nosotros. Um, however, what we could neither tolerate nor allow is that in the eyes of the Kindot family you still haven't received the seal of approval from all the aunts, uncles and cousins, which in the end is the important thing. La familia. You've got it from them, I don't need to, like, try. <laughs> so here we are. Y es que un Quindós eh, nace, como es en tu caso, Pertenedadio, que no solo ha nacido Quindós, sino que también llevas el nombre del patriarca de la familia en la segunda generación. Eh, vamos, que a ver quién ¿tien tiene cojones o varios de, de los primos a ponerle a un hijo ese nombre. <risa> es más, eh, fijaros que hasta la primera generación hay alguno que ha ocultado su verdadero nombre y bajo un de lado, que bueno, no vamos a estar aquí echando reproches unos a los otros porque no es, no es el momento es que va ¿no? Cuando... no doy la cara <risa> ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí, aquí. Ahí, está, ahí. ¡Ahí! ¡Sí! sí. <laughs> so, you know, one can be born a Quindos, as it is in your case, Peter Ladio. Not only were you born a Quindos, but you also have the name of the pa patriarch in the second generation. Let's see which of the cousins will have the bald bone of Greece um, <laughs> to name a Quindos after the patriarch. <laughs> Notice that even in the first generation, There is a case in which someone had to hide their real name, Eladio, under a pseudonym such as Lalo. Our know, uncle Lalo over there. <laughs> But we are kind of deviating from the subject a bit, and today is not the day to reproach each other or hang around on past things. Well, bueno, and es que Unquindos aparte de nacer, también se hace, y si no, que te lo llevan a, a, a tu padre. Vete. que puede ser más <ríe> quindos que te podemos tener sin ser de nacimiento. En este caso, queremos que Elaine pase a formar parte de esta familia, a la cual ya pertenece, pero ya ahora queremos que sea con pleno derecho. <ríe> ¿Vale? Así que se nos han ocurrido muchas cosas, desde poneros a plantar unas cebolas, unas madrullas en el huerto, poneros el típico traje de los tintos, El de la mujer, todos sabéis que es la típica bata cuadros con Love, que lo mismo, que vale para una matanza, que a hacer comida para quince. Traje? El traje masculino, que también se está perdiendo, que consistía en un conjunto de, de bolna, cachaba y no sé si os acordáis de esos cabroncillos abanderados que se los ponía si llegaban hasta el tobillo, pero bueno, están de uso ya. <laughs> the Quindos can also be made and if anyone disagrees they can tell your father Peter, um, I mean he was the most Quindos without actually having been born a Quindos. Um, in this case we want Elaine to become part of this family to which she already belongs, but this time with full rights. A lot of things have come to mind, from making you guys plant onions with some madronas <laughs> in the garden, to dressing you in the typical Quindos custom. The woman's dress, as you all know, is the usually checkered bata with the mandilon, which serves for both the slaughter of the pig, as well as cooking food for 15 people. The men's dress, is slowly fading into a me uh, mere me memory and it's mainly because no one really wants to wear um a boina or like a cachava anymore and don't even get me started on the calzoncillos that go down to your ankles I'm <risa> no, bueno, eh, hemos sabido que mejor que para casaros, pero somos cosas muy nuestras y como quindos, debéis aceptar, así que llegaos a este punto. Va. Vamos a dar la luz a la <risa> vez. <risa> all right, so, um, instead of that, all of those things that are cutting you off and making you plant onions, we thought it best to talk about traits that are very much ours and that you, as a quindos, must accept. You see how they are wearing boinas, boinas, and cachabas. Cachabas. <risa> <Cachavas. risa> Original cachabas. <risa> Boina. <Cachavas. risa> bueno, bueno, llegados a este punto debemos ungir los santos sacramentos de la familia. <laughs> Now that we have gotten to this point, we need to anoint the holy sacraments of the family. El primero, eh, como diría Alado, niños, os queréis mucho. <laughs> pero, pero os queréis, pero de verdad os queréis mucho. <laughs> No sé si os queréis, no lo estáis mostrando. Os queréis mucho, pero cuando los curas no se querían. <risa> <risa> The first one, and as Lalo would say, children, do you love each other? But no, like seriously, do you love each other? Like I mean it, like you. Do you love each other? I meant to talk, talk. You have to answer, you have to answer. <laughs> Aceptaréis que pasen los años que pasen, los tíos y tías os sigan llamando niño o niña. <laughs> And do you. That even with the years passing and you guys getting older, our aunts and uncles will still call you kid, like boy or girl. Permitiréis que año tras año las tías os digan, niño niña, ¿estás más gordo? O por el contrario, fui. ¿Por qué ¿Qué ¿Por qué Will you allow that year after year again? Your aunts ask you, "Child, did you get fatter?" Or, on the contrary, "Is something wrong? You look so thin." <laughs> Prometeréis soportar los derridos en las celebraciones. Ya sabéis que no se puede hablar despacio ni bajo cuando se junten más de cuatro familiares, sin asustarse ni agobiarse. ¿Do you promise to bear the shouting at family gatherings without getting scared or overwhelmed? I mean, you know how it is impossible to speak slowly or at normal volume when more than four family members come together and <laughs> actually yeah. so, like turn <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Toda la comida que ofrece Albertina, bien sea para comer en su casa o para llevar. En esto incluimos chorritos en latas, docenas de huevos, salchichón, castañas, choruberas y la guardienta reglada también. Right. Will you accept all the food that Albertina um, offers you, whether it is to eat there or take home? This includes Chorizo, eggs, salchichón, chestnuts, or choros as well as the orujo arreglado that you have to Siempre, tío. Visitaréis al tío Manolo en Devesas. Siempre que, ven, que, siempre que vengáis. Llueva, truene o vengan chufos de punta. Visit Tío Manolo in the Every time you are in the area, whether it rains, thunders or hails. Sí. Oh, ¿Dónde ¿Dónde Tardegallego <¿La> nada más pasar un manzanal o también podes falarlo cuando se atúpen las tres hermanas, ya sea en Vegis Arau o Vintedur. <¿L -L> will you speak Galician as soon as you pass the manzanal or when the three sisters get together in Vegis Arau or Vintedur? <laughs> I will. You will. <laughs> She, She will try. She will try. try. I will think. Aceptareis que cuando os muerdan un carrillo, es un símbolo, una muestra de cariño y no de cannibalismo? Will you accept that when they bite your cheek, it is meant as a sign of affection and not of cannibalism? <laughs> What? What? <laughs> What? no es obligatorio pues enriquecido o no es obligatorio, no es obligatorio. Ah, bueno, ya está no, no, no, mira, mira me cuesta, pero eh, sí eh, aceptaréis que un King 2 llora que no es de tristeza y si en su caso lo no fuera diréis, como dice Dalo, que es de emoción, niño, es de emoción de hacernos aquí todos juntos ¿Puedo aceptar que cuando un Kindos cae no es una tristeza y que, si fuera tristeza deberías llamarlo como Lalo solo emociones, niño, es emocional grito por de a todos nosotros aquí juntos Ya está acostumbrada <laughs> Se pone a llorar en todo caso. No, yo El último, <laughs> <laughs> el último ya, ¿aceptaréis? que cuando, cuando no os digan lo que hay para comer, os puedan contestar con que hay de comer quiscas de comida o lengua de preguntadores. Not <laughs> Sí. Bueno, pues una vez aceptados los santos sacramentos, procedemos con la gachaba, a daros la bendición. La bueno, bendición. Ya. Y como diría nuestra buena Medina, cuando alguien se iba de viaje y el matrimonio es un viaje que dura mucho y se disfruta, eh va de aspiración niños, va de aspiración. Enge. Nada que han aceptado sacraments we will proceed to bless you with the ganchara so we already did that <laughs> and as your grandmother anadina would say when someone went on a journey and marriage is a long journey that should be enjoyed go slowly children go slowly <laughs>